Vamos con la tercera información y es sobre Aliani García. Lamentablemente tengo que hablar de ella porque a mí no me, yo estaba tratando lo más posible evitar no hablar de ella. Te lo, se lo juro, mire, se lo juro, se lo juro, se lo juro, porque yo le voy a dar a ella lo que ella quiere y lo que ella quiso que todo el mundo hable de ella y lo logró, lo logró, logró que todo el mundo hable de ella. Que el primer impacto la llamara, eh, el primer impacto no, el God y La Flaca, que Raúl de Molida le hiciera pasar vergüenza, aunque hizo un, un tollo ahí en ese programa, un, un super tollo, fue un tollo que ella hizo ahí. Eh, de, de un, de, de, de, para ella exponer su caso con Cardi B. Lo que se le vio a ella en un programa internacional es una buca sonido. Y la gente lo que va a ver en, en, en esos programas, lo que va a decir, ¿Y esta tipa buca sonido, dime. Pero es lo que, yo, que ella quería. Eso lo que ella quería, lo que ella puede disfrutar. Yo lo que le recomiendo a ella. Primero le digo a Cardi, B, por favor, Cardi, ya no le responda más. Cada vez que tú le respondes, ella utiliza eso para ganar publicidad. Tienen que entender eso. Óyeme, Cardi se, Cardi se ve que es muy heavy, esa mujer. Esa, esa, esa muchacha es muy buena, muy buena gente. Pero ella tiene que entender la posición que ella está. Que cada vez que ella le responde a Liani ella le está dando fama a Liani. Trata de no, óyeme, ese, ese dominicano que tú tienes por dentro, contrólalo. Contrólalo. Contrólalo. Porque cada vez que tú abres la boca, es noticia mundial y le da fama a esa tipa. Que lo único que le interesa es el sonido. El sonido. Consejo para Liani también. Alian y saca un dembow, aprovecha. Yo soy tú y saca un dembow hasta dirá, era para el Cardi B. Porque después que esto se termine, ya se acabó el sonido y ahí quedó. Yo soy tú y saco un dembow. Una canción dedicada para Cardi B, defendiendo a los dominicanos, qué sé yo. Porque yo no creo en esa vaina de patriotismo, de la forma en que la gente lo quiere hacer, porque lo hacen muy lo hacen de forma de manipular. ¿Para qué? Para eso, ganar seguidores y ganar personas que lo apoyen. Para eso. Así que Aliani García, tírate un dembow. Te recomiendo que te tires un dembow, que te tires una canción, que hagas algo. Porque si tú la vas a vivir de que Caldiví te responde, el día que no te responda, te va a joder. Entonces, dime, tú vas a durar la vida entera de que... Ah, Dije, ay, no, la más patriota que voy a hablar, que esto, mentira. Tú lo que quiere es eso. Eso es lo que tú quieres. Tú no dabas entrevista aquí al programa. A mí no, yo nunca le pedí una entrevista. Pero al programa tú no se lo das de, de, de, de, del, del país y le dice que le cobra, que yo no sé qué. Ah, pero algo de la flaca sí. Ajá, ah, ¿por qué? Porque eso es lo que ella quiere. Atención con los medios grandes. Atención que le presten atención y Cardi B se la está dando y está cayendo en el juego de ella y eso es lo que ella quiere sonido eso es lo que ella quiere sonido yo soy Aliani y si lo que tú quieres sonido y quieres despegar por ahí recom te recomiendo que tires un Vea, flaco porque que, porque dime tú no todos los días tú no todos los días vas a hablar en egoíra flaca Tú tienes una canción, va a ser en tendencia a nivel mundial y ya. Si tú quieres. Pues tú lo quieres, artista, o tú eres dueña de disco, o, o Harry Ramírez, o de Farándula. Porque quiero saber, porque yo a veces no entiendo qué es lo que son los artistas aquí en este país. Si son de Farándula, bueno está bien. Habla o comentarista, yo no entiendo. Aprovecha ese sonido que la gente te está haciendo en esos programas. Cuando tú, yo vi en Univisión ahí, en el negocio de la Flaca, pusiera la canción de ella. Que la tuvieron que censurar porque dice tanto dicho. Igual que Cardi, que también dice muchísimo dicho. Aquí no me ven a mí, que como que, ah, no, y que la música de Cardi es bonita y la de Aliani no. Las dos dicen dicho. Entonces, cuando pusieron esa canción de ella y de pelotero, ¿tú sabes la promoción que le dieron a Aliani? ¿Sabes la música de ella que va a subir? Gratis. ¿Gratis en una plataforma como el Godi La Flaca. Ah, no te deje, Cardi no te deje engañar. Y vamos a ver, esperar que Alien tiene un Dembow. Dembow, vamos a ver, limonada coca. Eh, sí, sí, porque no, porque con el Dembow ya se fiesta. Ay, no, no, no se puede hacer fiesta ahora. Yo. Nada, busca la forma en el streaming, qué sé yo, en YouTube, en Spotify. Ya que tú estás en eso, en sonido, pero a un sonido con la música también. Porque nada más sonido de un programa, un programa, un programa, un programa, un programa. Y hablar 10 millones de vainas ahí en las redes sociales. ¿Qué vamos a hacer? Dime. Ave María, dice un amigo mío. Ave María. Vamos a una pausa y cuando retornemos, tenemos el invitado especial directamente desde Nueva York. Drácula, tipo duro, tipo duro, tipo sabe de tenis. Vamos a la pausa y volvemos de una vez con los ososbrosos.